constitución aplique la constitución de política de colombia haga el favor no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? La que se vaya no, que lo lleve, que lo lleve. ¿Dónde está aquí el derecho al trabajo que está contemplado constitucionalmente? Apliquen verdadero la constitución política de Colombia, ¡Es su obligación. de la alcaldía distrital de Medellín hagan cumplir la constitución política de Colombia respeten el derecho al trabajo sin esos abusos de una vez por todas ¡Eso! ¡Se pones ba, no, no. a trabajar! trabajar! Sí, si. sí. no, <risa> a a a a La situación es dura, es dura. No la que No la arreglen. No, que se se ah, no, no uh, la Derecho al trabajo es un derecho constitucional. ya sabe que no se puede hacer la decisión. Es pero, pero, pero, pero. No se puede hacer ahí, se pone, no, ya no. Venga, aquí Ya me voy, ya me voy. Pero ya ya me voy. Espere, pero ya me voy. Pero antes de irme, voy a hacer una pregunta. Ya me voy ahí. ¿Cuál es el problema de trabajar? Porque acá no me dejan trabajar de las 4 a las 5. Pero a las 6 de la tarde sí me puedo hacer. ¿Cuál es el problema? O sea. Ay, ocupando después de la vaya, ay, váyase, váyase. Váyase, váyase, váyase. váyase! ay, ay, ay, ay, váyase ay, ay, ay, ay, Quintero. Están sintiendo sí, sí, sí, sí. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes... el Están sin no, Están es no tierra. Están no tierra. Están sin tierra. señalar usted, hombre? venga, venga okay ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuánta corrupción hay de por medio? Mucha. No hay derecho. ¿Y a ellos dejan trabajar? ¿Y a los que no pagan, ¿Se vienen a trabajar a esos sí. Eso es lo que salió con la Eso de hace mucho tiempo. Tan se sabe desde hace mucho tiempo que eso es una vergüenza a nivel nacional e internacional. Tan se sabe hace mucho tiempo que intereses hay detrás de ellos. Claro, ah, que eso no se hace. No, que si estuviera robando, si estuviera robando, ahí sí no le hicieron nada mal, pero como está caminando bien, ahí sí. Ah, no, mano. Tiempo una puta injusticia, donuelas de coca que coge. Metida María Fernanda Cabal, metido Álvaro Uribe, le metido el, el director de, de Fedegan, que es el marido de María Fernanda Cabal. Son los más podridos y corruptos de este país. Tienen la tierra de los campesinos que mataron y violentaron a las familias y a los campesinos. Todo eso los tienen ellos y hablan de Petro. No hay derecho. Inmediatamente ven a una persona en realidad robando y lo que hacen es lincharla y mandarla a matar. Porque he visto casos de esos. Los he visto aquí en el centro y en otras partes de la ciudad. Así como en algún momento. Cierto día que yo fui a almorzar a cierto lugar, donde vale a dos mil pesos, vi cierta gente uniformada recibiendo en una alcantarilla la liga. Puede ser plato, puede ser alguna otra cosa, pero es una vergüenza que violenten el derecho al trabajo, una vergüenza. Es una vergüenza lo que hace la Alcaldía Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Y esto no es posible, esto no puede ser. De ninguna manera la Constitución Política de Colombia se respeta por encima de todas las normas. A la Constitución Política de Colombia por algo le llaman norma de normas. Y es la primera de las leyes a respetar. O si no vamos más cerquita o más bien más lejos, lo que está pasando con el tema minero en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño. Es la misma cuestión. Es la misma joda. Mineros artesanales que no los dejan trabajar y que tienen que rebuscar la comida del día a día y por los, y por las multinacionales y por la minería ilegal, mire todo el problema que hay allá en esas dos subregiones de Antioquia. Por Dios, qué horror. Qué pena, qué sinvergüenzada, de verdad que sí, ayer en un debate en el Consejo de Medellín hablaban sobre políticas de emprendimiento y banco de las oportunidades, porque estaban tratando de resolver un proyecto de acuerdo municipal. ¿Y cuántas personas de la comunidad no hablaron en ese espacio? Porque lo escuché en la transmisión de YouTube del Consejo de Medellín. ¿Y cuántas personas dijeron que en ninguna parte, ni en los bancos privados, ni en el banco público, les podían prestar para un emprendimiento? ¿Qué es esto? Por el amor de Dios. ¿Qué vaina es esta? Por favor. Qué indecencia, qué absurdo mostrar esto nacional e internacionalmente, pero así va a ser. Me despido de una vez en esta transmisión.